Hola, hola, hola, ¿cómo están nativos en redes sociales? Aquí empezando tu programa de todos, todos los sábados a las 17.30. Esto es NERS. Bueno, bueno, comentarles que NERS, este programa ha completado un año en las telas, en las pantallas, en tu tele, en Adiayala TV. Un año, un año estamos aquí, ustedes nos aguantaron un año, a ver si al año eh, volvemos con el programa, una segunda temporada, pero bueno, un año de NERS, nativo en redes sociales y quiero agradecerles, muchas gracias por acompañarnos, el programa fue mutando, mutando. Pero, bueno, seguimos con la temática de redes sociales siempre, siempre, ¿no? Desde el análisis hasta lo más compartido y comentado en las redes. Y, claro, no podía dejar de serlo. Uh, hoy día hablaremos de lo más comentado en las redes sociales, ¿no? Lo que pasó en Bolivia, en el mundo y también, bueno, vamos a hablar ahí de la polémica de la Miss Bolivia. Pelé está mal, ¿no? Pelé. Uh, el futbolista, ex futbolista brasileño está mal. Y bueno, todo eso, no? Vamos con el primero Dale Play. Que se trata de. Uh, bueno, también si hablamos de redes sociales, también hablamos de juego, no? Vamos a hablar de todo eso con el primer Dale Play. Chum, dale play. Bueno, lo que estamos viendo ahí es la previa, el teaser o el tráiler del juego, del juego para PlayStation, para el PlayStation 6, que va a salir en 2023, ¿no? Ah, el año que viene va a salir el nuevo PlayStation y eso es lo que están comentando en todos los grupos geeks y, bueno, freaks, geeks y gamers, hablando de este nuevo juego de la serie de la saga Star Wars, ¿no? que tiene un montón de películas ya, uh, un montón de, di de dibujos animados, de animaciones, uh, un montón de juegos de mesa y ahora un montón de juegos de, de videojuegos, de games, y ahora uh, su nuevo lanzamiento que va a acompañar ahí, el lanzamiento del PlayStation 6 es ese nuevo juego de la saga Star Wars que es Jedi Survivor. Y bueno, y eso obviamente que va a ser muy comentado en el mundo. Ustedes que son jóvenes y conocen de juegos, en el mundo de los juegos, videojuegos uh, del año 2023. Bueno, vamos para el segundo. ¿Qué más? Fue el tema de la semana. El tema de la semana también fue: bueno, estamos en, viviendo la Copa del Mundo el Mundial uh, Qatar 2022, ¿no? y una persona que ha participado de varias Copas del Mundo, incluso fue tres veces campeón, campeón con Brasil, es justamente uh, Pelé, y Pelé esta semana estuvo muy mal de salud, uh, toda la prensa internacional se ha preocupado por su salud, uh, la prensa también de Brasil se ha alarmado, pero bueno, y vamos a ver qué pasa con Pelé en Brasil con Dale Play. se encuentra recibiendo cuidados paliativos después de que dejara de responder a las quimioterapias con buenos resultados. El astro del fútbol internacional sigue su lucha contra un cáncer de colon, condición por la que le extirparon un tumor en septiembre de 2021. De acuerdo con reportes a Edson Arantes Donacimento, de 82 años, le suspendieron su tratamiento con quimioterapia y está bajo cuidados paliativos, siendo tratado por síntomas como dolor y dificultad para respirar. Se detalló también que él, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, tenía una inflamación general y problemas cardíacos. Pelé ingresó en el hospital el martes pasado para reevaluar su tratamiento contra el cáncer y después se le diagnosticó una infección respiratoria, según reportes médicos. El exdelantero de Brasil ha tenido homenajes en el Mundial de Qatar con la proyección de su imagen. Mientras mantiene su batalla, el exfutbolista agradeció este gesto, señalando que siempre es bueno recibir mensajes positivos. 1TV Bueno, ahí vimos Pelé. Estaba en estado crítico, tenía un cáncer que no, fue, no ha superado del todo y ahora ya no responde a, a la quimioterapia, ¿no? a los químicos, a toda la terapia con químicos o bioquímica en su organismo, ya no responde más y entonces está ahí, pero está bien, está estable de salud, pero bueno, uh, variando, ¿no? Un día está bien, otro día está mal, entonces está ahí, pero bueno, mirando el partido de Brasil, seguramente Pelé, Edison, antes do nacimiento, que tuvo unas en la vida, fue un gran, pero un gran uh, futbolista, pero como persona no fue tan buena así, porque siempre ha respondido a los intereses de las clases dominantes, ¿no? Ha respondido, ahí fue uh, ministro de deportes de uno de los gobiernos más derechistas de Brasil, de Fernando Enrique Cardoso, uh, y también ha apoyado a Bolsonaro, por increíble que parezca, ha apoyado a Bolsonaro en la campaña pasada que Bolsonaro acabó perdiendo uh, ante Lula, y vimos aquí en los problemas pasados todas las disputas en redes sociales entre Lula y Bolsonaro y todas las problemas que hubo, pero bueno, infelizmente Pelé no era tan bueno, no tan buena persona. Como fue como jugador. Pero también lo que fue polémica, polémica, polémica aquí en Bolivia, aterrizando en nuestro territorio nacional, fue, bueno, ya habíamos comentado aquí de los comentarios uh, inapropiados, inadecuados, uh, imprudentes de la Miss Bolivia, ahora ex de la Miss Bolivia 2022. Y bueno, pasó lo que debió pasar, ¿no? Fue destruir. Constituida de su corona, ha perdido el trono la Miss Bolivia 2022. Vamos con Dale Play. Universo 2022. Después de lanzar ataques de burla contra el físico de sus compañeras, incluida la Miss Perú, Alessia Robegno, sobre ella dijo que parecía transexual. Mira la diferencia, mira esto. sí Pavicic se pronunció a través de sus redes sociales y calificó de injusta la decisión tomada por la organización del Miss Universo. Me parece inaudito que en los argumentos que expone para mi destitución, Promociones Gloria repita acusaciones probadamente falsas, las mismas que abundaron en las redes sociales junto a insultos y agravios en contra mía y de mi familia. Pavicic afirmó que en ningún momento emitió comentarios ni declaraciones racistas y discriminatorios en contra de nadie. La actual candidata a la corona de Perú sostuvo palabras de empatía contra la ex candidata boliviana y afirmó que no le molestó pues cada persona tiene su opinión. Asimismo indicó que todo lo que sucedió fue mal interpretado. La empresa que organiza los concursos de belleza en Bolivia comunicó mediante una carta que se la destituía por incumplimientos de las cláusulas referidas al comportamiento de las reinas de belleza, el emitir públicamente expresiones inapropiadas sobre sus pares candidatas al Miss Universo pues dañan la imagen del título y de la organización bueno ahí vimos la ex Miss Bolivia para Bisic. ahora por sucesión una de las finalistas ahora es la Miss Bolivia Camila Sanabria es la nueva Miss Bolivia 2022 y bueno ahí hemos acompañado ahí toda la polémica que hubo no desde los comentarios racistas, desprestigiosos contra sus propias compañeras o colegas del mismo universo, las otras mises, y también de dónde proviene su familia, ¿no? Su familia es dueña del Hotel Cochabamba, el hotel que sirvió de búnker, de aparato paramilitar, para que los motoqueros, los de la resistencia en Cochala, vayan a palear indígenas, vayan a palear a personas de las clases populares, vayan a utilizar armas de fuego, porque las bazucas artes artesanales eran armas de fuego, y para que estos fascistas, y ahora, bueno, uh, el Yacir Molina está pudriéndose en la cárcel, aunque lo van a sacar porque está viniendo un montón de gente, pero bueno, se reunió en el Hotel Cochabamba, el hotel de su papá de la parabisic Bueno, eso, vamos a dar un corte, un corte, un pequeño corte y ya volvemos. Estás viendo Nils. Continúas viendo NERS Bueno, volvimos, volvimos con NERS Nativos en redes sociales Y lo más comentado de las redes sociales esta semana Es lo que está sucediendo al otro lado del mundo En el oriente, en Asia Particularmente en China Bueno, en China ha empezado una serie de movilizaciones de verdad, en verdad no es China, hay que tomar Bueno, eso vamos a hablar en el próximo video, ¿no? Pero está en Shanghái, que es Hong Kong, que es una isla autónoma de China, que no tiene nada que ver mucho con China, hay toda una cuestión histórica ahí que hay un anclaje, pero no es China-China, eh, la China continental, podemos decir así, la China que está anclada al continente, sino una isla cualquiera, una isla que sí tiene ahí importantísimos, concentración de capital, justamente del capital chino, pero empezar una serie de movilizaciones por las medidas tomadas por el gobierno chino, por el Partido Comunista Chino uh, para contener el COVID que no se puede expandir, la gente ya está cansada de eso. En shanghai ojo, no es todo el país, no es la China continental, hay que tomar cuidado con eso, pero la gente está muy molesta, la gente está de shanghai de Hong Kong, está muy molesta con las medidas y salió a flote y los grandes medios de comunicación, los medios hegemónicos empezaron a tergiversar, incluso decir que es en toda China, o sea, la China continental. Entonces no tiene nada que ver con la China continental, pero eso va a explicar la Ivanova en este video de Dale Play Estas sin precedentes, desafío histórico, revolución de las hojas en blanco, clamores de libertad, persecución, blindaje, gran despliegue policial. Así se refieren los titulares de la prensa hispanohablante a una serie de manifestaciones que se están dando últimamente en distintos rincones de ya pueden ir adivinando por el tono de las coberturas. El país bastaría con que les diera tres oportunidades y estoy segura al 100% de que acertarían. Se ha visto sacudida por manifestaciones que en pocos días se han expandido por todo el territorio, incluyendo ciudades grandes como Beijing y Shanghai. El motivo, las restricciones producto de la política de tolerancia cero con el covid, que está en vigor desde los inicios de la pandemia y que consisten básicamente en cortar la propagación del virus mediante seguimiento de contactos, cuarentenas, confinamientos e incluso cierres de barrios o ciudades enteras. Algo que para la mayoría de los ciudadanos quedó anclado como un mal recuerdo casi distópico allá en 2020, en China sigue siendo el pan de cada día o al menos cada día que se detecta un contagio. El es más que lógico. Imaginen llevar más de dos años igual que en marzo o abril de 2020. Cualquiera se indigna. Al hartazgo y al cansancio se le suman los perjuicios económicos que causan las restricciones y la conciencia de los chinos de que el resto del mundo ya casi se ha olvidado de las mascarillas y, todavía más, de los confinamientos. Para atender el creciente malestar, a mediados de noviembre, el Gobierno inició un cambio de rumbo en su gestión de la pandemia. Sin renunciar a la estrategia en sí, aprobaron una serie de medidas para aliviar las restricciones, pero el pasado 24 de noviembre se llegó a un punto de inflexión. Diez personas murieron víctimas de un incendio en un edificio residencial en la ciudad de Urumqi. El edificio estaba semiconfinado, así que, según los vecinos, la tragedia pudo haberse evitado si no hubiera sido por las medidas sanitarias que impidieron a la gente salir. Cuando un funcionario público insinuó que todo fue responsabilidad de ellos mismos, que no supieron evacuar adecuadamente el inmueble, estalló la protesta. Las mismas protestas, que fueron tachadas de irresponsables cuando se llevaban a cabo en Alemania, Canadá o Estados Unidos, se convirtieron en un clamor popular legítimo contra la tiranía inmediatamente después de trasladarse a China para medios, voceros y tertulianos. Y ojo, las protestas son más que legítimas. Si el resto del mundo retomó una vida más o menos convencional y convive con el virus como si fuera un resfriado, ¿por qué no lo hace China? La clave es la respuesta a esta pregunta. Muchos de esos medios, voceros y tertulianos no se complican demasiado la vida y lo reducen a que se trata de una dictadura y ya está. Aplican esta máxima a la hora de explicar realidades de un selecto grupo de países del que China forma parte central. Pero ¿qué tal si les digo que hay más argumentos? El principal es que estamos hablando de un país de 1.500 millones de habitantes. ¿Saben cuál es el número oficial de muertos por covid en los tres años de la pandemia? No supera los 6.000. La India, otro país con una población enorme, contabiliza unos 600.000. Ni hablar de Estados Unidos, Rusia o Brasil. Ese es el resultado de la estrategia de tolerancia cero que consistió esencialmente en priorizar la vida antes de todo lo demás, antes incluso de la libertad personal y hasta de la economía. Y el debate ahora mismo se centra en cómo flexibilizar gradualmente sin que colapse todo. Un enfoque distinto, aseguran, traería consecuencias desastrosas. Bueno, ahí vimos la explicación de Ivanova, la rusa, ¿no? que era de RTI. Russian Today y ahora está con un proyecto independiente en los medios de comunicación, la puedes ver en YouTube, la puedes ver bueno, en Facebook en todo lado, sobre todo en Telegram tiene su canalcito ahí, pongan y la van a encontrar con esos videos muy interesantes, pero lo que decía ella ahí para actualizar incluso esa información es que ah, se han flexibilizado las medidas sanitarias ahora ah, en, en China, se han flexibilizado, porque desde marzo de 2000 20 Hace dos años están con las mismas medidas restrictivas que tenían al comienzo, pero como dice la uh, Ivanova, ¿no? es que no tiene muchos muertos, seis mil muertos. Después de dos años un país tan grande como China, o sea los muertos de, de Estados Unidos, de Brasil, de India han superado casi el millar. Uh, miles y miles de contagiados y bueno, miles y miles de muertos. ¿no? En Brasil incluso no tenían dónde enterrar y enterraban en fosas comunes ya los cuerpos. Uh, y ahora en las protestas, hay muchas, algunas protestas, sobre todo en Shanghái, no es la China continental, no, sobre todo en Shanghái en Hong Kong, que es una isla particular ahí en, en China. Uh, toda la prensa internacional, toda la prensa hegemónica aplaude. Estas protestas cuando en sus países, cuando se hacía lo mismo en Canadá, cuando se hacía lo mismo en Estados Unidos, empezaban a condenar tales protestas contra las medidas sanitarias y también en Bolivia. Acuérdense que sirvió de excusa para Arturo Murillo. Y también Janine Áñez, meter a mucha gente en la cárcel fue la excusa de atentado contra la salud pública. La gente salía, ya le apresuraba y le llevaba a la cárcel. Ahí tengo un montón de amigos que están sufriendo procesos hasta hoy porque les acusaron de uh, atentar contra la salud pública. Pública. O sea, eh, cuando era aquí en Bolivia en tiempos de dictadura, mal. A la cárcel esos terroristas, a la cárcel los que están atentando contra la salud pública por salir a protestar en medio a la pandemia. Ah, pero si es China, aplauso a todo el mundo. Eso se llama hipocresía. Bueno, bueno, para el próximo y último video. es Lo que es, asociando con esta persona en China es de cómo funcionan las redes sociales en China. Vamos con un dale play. China, más de 800 millones de personas usan Internet. Sin embargo, la red ya se ve muy diferente del resto del mundo. Facebook y Google, por ejemplo, están bloqueados. La Internet detrás de la gran muralla digital China, todo lo que quieren saber y nadie les ha contado, ese es nuestro tema de hoy en Enlaces. ¿Los productos de los gigantes tecnológicos Google, Apple, Facebook y Amazon, conocidos como GAFA, se utilizan en todo el mundo o no? Pues no, en China tres gigantes nacionales dominan la industria. Baidu, Alibaba y Tencent, también conocidos como BAT. Baidu es el Google chino, Alibaba domina el comercio en línea, seguro muchos de ustedes ya han comprado algo allí y Tencent es una red social a la altura de Facebook. Pero eso es apenas el comienzo de un Internet radicalmente diferente. El servicio de mapas es de Baidu, nada de Google Maps. Weibo en lugar de Twitter. Y WeChat en vez de WhatsApp. En China existen proveedores locales para todos los servicios que ofrece la Internet occidental. Y desde hace mucho, no se trata ya de simples copias. En muchos sectores, como el live streaming o el pago móvil, los chinos son líderes mundiales. Según la sinóloga y experta en temas digitales Daniela Stockman, esto se debe también a los usuarios. Una gran diferencia entre los usuarios europeos y chinos es que los usuarios chinos son muy abiertos a las novedades. En cuanto aparece una nueva plataforma, todos quieren probarla. Solamente WeChat tiene más de mil millones de usuarios activos al mes. Y WeChat Pay es el mayor servicio de pago, ya sea en el supermercado o en el restaurante. En China apenas se necesita efectivo. Mediante otros programas secundarios de WeChat se puede, por ejemplo, concertar citas médicas. En China WeChat es considerada una super app sin la que uno se sentiría aislado. Plataformas sociales como WeChat dan menos importancia a la divulgación de información que a la labor de red social en sí. O sea, la creación de WeChat ha reforzado lo que en China llaman Wanshi, relaciones sociales. Los servicios más populares en China son los de video streaming. Pero allí los portales no son YouTube o Netflix, sino Tencent Video, Kiji o Youku. Muy populares son también las plataformas para videos de 15 segundos de duración. 800 millones de chinos miran mensualmente los mini videos. Líder del mercado es la empresa ByteDance con su programa Douyin, que fuera de China se conoce como TikTok. Una novedad en el sector de los videos es la plataforma Bilibili. Los comentarios de los usuarios son mostrados en vivo junto con los videos. Bueno, ahí vimos como en China hay todo un universo paralelo, universo alternativo, todo un ecosistema uh, independiente del mundo occidental de redes sociales. ¿no? Para cada uh, plataforma occidental como Facebook, uh, WhatsApp, uh, Instagram y Twitter, ellos tienen una plataforma particularmente de ellos que solo hay. Uh, en China, solo tiene usuarios en China, exceptuando una plataforma que es, explotó al mundo entero, que es China, que es totalmente China, que es TikTok, que en China tiene otro nombre. Pero bueno, ahí vimos que es una forma de contrarrestar la uh, ideología dominante del occidente, la ideología dominante de los países imperialistas como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos e incluso Japón. ¿no? Contralizar toda esa avalancha informativa, han bloqueado su internet, si hablamos de la muralla, gran muralla china, china tiene una gran muralla, un gran firewall uh, digital, donde no se deja que vengan uh, a ningún tipo de información del occidente y simplemente uh, dentro de su territorio con sus con usuarios uh, nativos uh, chinos, ¿no? Pero bueno, en el programa de hoy vimos, ¿no? vimos todo uh, un pantallazo de lo que pasó en los últimos días, en las redes sociales, lo más comentado, ¿no? vimos del nuevo juego porque al año, en 2023, van a lanzar el PlayStation 6, ¿no? Entonces dentro del PlayStation 6, la saga Star Wars está lanzando un juego conjuntamente con uh, uh, uh, el PlayStation 6 que es Jedi Survivor, ¿no? Lo segundo, vimos ahí el Pelé que está recuperando de la salud cómo sacaron también la corona de la ex Miss Bolivia 2022 para BASIC, para, para, sí, algo así, no nos importa más, pero ya fue, ya, no es, ya es historia, vimos algo de la Copa del Mundo y también todo, todo, todo lo sucedido en China, las manifestaciones y bueno, eso fue todo por hoy, eso fue todo en la semana de las redes sociales, nos vemos el próximo sábado, chao, chao.